estar con ustedes nuevamente y uh, en el día de hoy estaremos con eh, una presentación del señor Alejandro Morlaquechi, eh, disculpe si ha hablado mal su nombre. Es eh, nuestro asesor legal en derechos humanos en la oficina de legales de la OPS acá en Washington. Y nos va a presentar una perspectiva de derechos humanos en la prevención del consumo de alcohol y hablar de la falsa dicotomía entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Y en este seminario, él va a discutir el papel de las normas y estándares de derechos humanos en la regulación y restricción de la comercialización de bebidas alcohólicas. Y también irá a discutir las obligaciones de los Estados miembros en tomar medidas para prevenir la interferencia de los actores no estatales en el derecho a la salud. El señor morlache Ketchi es asesor legal, como dice, de la OPS, es especialista en derecho internacional y derechos humanos, egresado como abogado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Derecho obtenido en Columbia University acá en Nueva York. Ha graduado con honores de Parker School de of Comparative and International Law, Columbia University. Desde el año 98 se ha desempeñado como consultor experto de organismos internacionales varios en más de 40 países. Su trabajo se ha enfocado en la aplicación de los instrumentos universales y regionales de derechos humanos a lo largo del ciclo de vida y con una perspectiva de género e interculturalidad. Cuenta con numerosas publicaciones en diversas materias, incluyendo los derechos de la niñez, las personas jóvenes, las personas mayores, el derecho a la protección social y la seguridad alimentaria, el derecho a la salud y los derechos de las personas en el contexto de la migración. Así que todos estos puntos tienen que ver también con alcohol y vamos a aprender mucho con él. Ha sido profesor titular e invitado en diversas universidades e instituciones académicas de Argentina, Chile, Costa Rica, España y es autor de varias eh, publicaciones. Su ponencia será en español... Pero las diapositivas serán en inglés. Si uh, hay personas en línea que puedan seguir, serán, eh, son bienvenidas. De, después pueden preguntar en cualquier lengua si tienes, tienen preguntas. Él va a hablar y al final vamos a abrir para preguntas y ustedes pueden ir enviando también en el chat las eh, dudas que tengan. Con esto, paso la palabra a. A Alejandro. Disculpe Alejandro si pronuncié mal su nombre. Mar, Maristela, muchas gracias. Está bien pronunciado Morlachetti, pero Morlachetti como, como buen apellido italiano. <risa> el, muchas gracias Maristela por la invitación, muchas gracias a, a, a, a, todo, a todo el equipo y, y, y muchas gracias a todas las personas que están eh, atendiendo este, este webinar. Eh, como bien lo mencionaba... Maristela, eh, mi, mi rol, mi posición dentro de OPS, yo soy el asesor de derechos humanos. Eh, eh, esta posición funciona dentro de lo que es la oficina del asesor jurídico de OPS, eh, con lo cual eh, cumple una doble función, como además está marcado también en nuestro plan estratégico, eh, que es, por un lado, el análisis de las obligaciones y los compromisos legales que obtienen o adquieren los países a partir de la ratificación de los tratados de derechos humanos, y por el otro lado también el, la transversalización de el, la perspectiva de derechos humanos en todos los aspectos programáticos y en nuestra cooperación técnica con los Estados miembros. Por lo cual, este doble rol de, de la mirada de derechos humanos, por un lado como una perspectiva, por otro lado también como un análisis de la, las cuestiones legales, las cuestiones de derecho internacional y su incorporación al derecho de cada uno de los países, esta, do, esta, do, esta doble dimensión de los derechos humanos está presente tanto en, nuestro, en el plan estratégico de, de, de, de la organización como en el mandato específico de mi, mi rol como asesor de derechos humanos. Eh, la, la, la idea de la presentación hoy es eh, analizar eh, o hacer un pr primer análisis de eh, qué rol pueden cumplir los los tratados y los estándares de derechos humanos en relación a las cuestiones que tienen que ver, en, ge en general, esto, esto puede ser aplicable tanto al tema de, de tabaco, el tema de eh, alimentos malsanos, o el tema de alcohol, pero por supuesto vamos a, vamos a darle una mirada específica al tema, al tema de alcohol, pero se nos va a mezclar varias veces La es muchas de las cuestiones porque muchos de los párrafos que yo voy a compartir con ustedes que, que provienen de de los diferentes estándares que se han ido formando y desarrollando en, en, las, en los mecanismos de derechos humanos, en particular de Naciones Unidas, generalmente hacen una referencia similar o una referencia conjunta a este conjunto. Con lo cual eh, va, va a aparecer, y va, esto va a ser interesante, porque también lo que, ha, lo, lo que se ha avanzado en algunas la, de, los, de los otros, las otras cuestiones pueden ser también muy relevantes para el tema de la prevención del consumo de alcohol. Una, una primera... Eh, para algunos esto podrá ser muy obvio, para otros menos, por eso comparto esta primera eh, mirada que es eh, el derecho a la salud. Si el derecho a la salud no hay ninguna duda, está presente claramente tanto en el mandato de, de OMS a través de su constitución, pero además está presente en los principales instrumentos de derechos humanos a nivel tanto universal como a nivel del sistema interamericano. Y aquí solo señalo algunos los más importantes eh, eh, a nivel del sistema de Naciones Unidas, por supuesto la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es, nuestra, que es como fundante del sistema, de todo el sistema, de toda la arquitectura del sistema normativo e institucional de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ahí es donde vamos a ver expresado el derecho a la salud en su mayor, en su mayor expresión y que nos va a dar los, los elementos esenciales del derecho a la salud. Y después vamos a tener... El, el, el derecho a la salud mirado desde grupos especiales que, fueron, que son identificados como grupos en especial situación de vulnerabilidad, porque es un grupo que por una u otra razón han eh, sufrido vulneración de sus derechos históricamente por modelos de poder, o modelos de patriarcado, o modelos de discriminación. Y eh, aquí aparecen cuatro tratados centrales, como son la Convención para la Eliminación de Toda la Forma de Discriminación Racial, la Convención... Para, eh, la, para los derechos de las personas con discapacidad, la Convención para la Eliminación, de toda la forma de discriminación contra la mujer y la Convención de los Derechos de niños. Eh, Pasamos a la próxima. Acá hay un tema muy importante en, en, en materia de los tratados y perdonen que me ponga un poco técnico, pero yo creo que es importante para entender la importancia de estos tratados. Todos los tratados, sean de derechos humanos, sean comerciales, sean marítimos, cualquier tipo de tratado, Cualquier tipo de acuerdo que los países firman en forma bilateral o multilateral, es decir, cuando muchos países firman o ratifican esos tratados y se comprometen a un tratado común, que es el caso generalmente de los tratados de derechos humanos, están regulados por el tratado de los tratados, que es esta Convención de Viena sobre los tratados. ¿Y, y por qué es importante esta Convención de Viena? Porque esta Convención de Viena trae dos artículos centrales que son los que básicamente nos dan el núcleo duro de la arquitectura de responsabilidad internacional y de los compromisos que los Estados adoptan al ratificar un tratado. Uno es este pacta sur servanda, que es un, una expresión latina para básicamente señalar que los tratados se firman y se ratifican de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Todo tratado tiene un, un espíritu, tiene una esencia es que los tratados de derechos humanos es proteger los derechos de las personas o los derechos específicos que se tratado. Entonces, lo que se solicita a los estados que los ratifican es que siga esa esencia del tratado, que no haga interpretaciones que le producen una disvalía al tratado, que no hagan interpretaciones que reducen la efectividad del tratado. El, y el otro artículo también que es central es el de la observancia de los tratados en el derecho doméstico. Y este es central porque lo que básicamente nos está diciendo es que cuando un Estado ratifica un tratado, debe progresivamente adoptar medidas para poner ese tratado en funcionamiento dentro de, de, de, de ese país. Y esto es central porque esto remite a todo lo que tiene que ver con la adaptación o la adopción de nuevas reglamentaciones, y enmienda de legislación, adopción de nueva legislación, políticas y programas, ¿para que Para llevar ese tratado a a un efectivo cumplimiento y a un efectivo goce por parte de la población en cada uno de los países. De estos dos artículos de la Convención de Viena va a, sal, va a salir esas tres obligaciones que ustedes pueden ver abajo. De esas tres obligaciones hay una que está marcada en rojo porque es central para la discusión que tenemos hoy, que es esa obligación de proteger que pone en cabeza de los estados y de los gobiernos el adoptar medidas para proteger abusos, violaciones, infracciones a los derechos de las personas por parte de terceras partes. Estas terceras partes pueden ser, muy, pueden ser identificadas como todo aquello que no es estatal. Esto puede ser ámbito privado en general, ciudadanos comunes, sociedad civil, pero incluso obviamente a la industria, incluso obviamente a las empresas. Y esto es muy importante porque esto va a ser. La, parte de la discusión clave de esa obligación de regulación de la actividad empresarial a los efectos de evitar posibles violaciones o abusos en los derechos humanos por parte de la actividad de la industria. Pasamos a la próxima. Y, y a partir de lo que vemos aquí, y esto es un resumen nada más, así podemos hacer toda una presentación solamente de todo lo que se ha desarrollado en materia de intentar comprometer en forma más efectiva al ámbito de los negocios en los derechos humanos. Esto es un muy, muy, muy eh, eh, eh, breve resumen sobre uno de los principales esfuerzos que se han hecho, pero lo que pueden ver, una de las principales cuestiones que podemos sacar de, esta, de, de, de este slide, de, de, de esta diapositiva, es que aún uno de los principales esfuerzos, que son estos principios sobre negocios y derechos humanos, no son como dice la hija, no, esto no es ley, esto no es un tratado, esto es lo que llamamos en derecho internacional soft law, es decir, guías, es decir, declaraciones para guiar la actividad empresarial. ¿Por qué es esto? Porque es muy difícil, y esto es una discusión que lleva ya décadas, de cuál, es, de, de cuál y en qué medida el ámbito empresarial privado está obligado a cumplir con los tratados de derechos humanos, porque todo el sistema y la arquitectura institucional y normativa, del derecho internacional, es básicamente un derecho entre Estados. Lo, lo, lo elaboran los Estados, lo aprueban los Estados, lo firman los Estados y lo ratifican los Estados. El sistema empresarial, especialmente el transnacional, no forma parte de esta arquitectura, ni en la elaboración, ni en la ratificación, porque no pueden ratificarlo. ¿no? La ratificación está abierta solo a los, a los Estados. Y por lo tanto, siempre queda abierta esta pregunta de hasta dónde y cómo se puede obligar al sector empresarial a cumplir con todos estos estándares de derechos humanos en las diferentes materias que, que, que veamos. Entonces, la vía, más allá de estas guías voluntarias, ha sido la obligación que el Estado tiene a nivel local de reglamentar estos tratados a los efectos de, entonces, sí comprometer al ámbito empresarial a cumplir con estas obligaciones más allá de la responsabilidad social corporativa o más allá de una cuestión voluntaria. Uno de los ejemplos más, más antiguos y más claros en esto es el trabajo de la OIT. En el caso de la OIT sí hay un sistema tripartito donde las empresas participan, además de los sindicatos, pero básicamente otra vez los convenios de la OIT, por ejemplo sobre trabajo infantil, por ejemplo sobre salario justo o sobre, por ejemplo, no explotación o sobre salario mínimo, los, los, los firmen y los ratifican los estados. Entonces, es luego... El Estado, a través de la elaboración y, y promulgación de legislación laboral, la que le pone las condiciones en materia laboral a la actividad empresaria y a la, actividad y, y a la relación empresas con empleados. Entonces, digo, este es uno de los ejemplos más antiguos y más tradicionales de cómo sí se puede regular la actividad empresaria a nivel local, por ejemplo, a través del ámbito laboral. Es decir, salario mínimo, descanso, vacaciones, feriados... Eh, eh, eh, salario familiar protección médica eh, eh, contratos laborales dirección de los contratos laborales todo esto es regulado por los convenios de la OIT y esa regulación alcanza a las empresas vía la legislación de cada estado que incorpora esos principios de los convenios de la OIT a la legislación para regular la actividad empresarial pasamos a la próxima eh los tratados de derechos humanos, y, y yo sé que es mucha información, sobre todo para aquellos que no están familiarizados, pero ahí van viendo también los nombres en las diapositivas o los slides, que los puede ayudar luego a buscar esa información más allá después de la, de, del, eh, del intercambio de preguntas que vamos a tener. Los tratados establecen cuestiones muy generales. Hay un derecho a la salud, a más alto nivel posible de salud, etcétera, etcétera. Hay un derecho a la educación, hay un derecho a tal cosa. Estos artículos que están redactados en forma más general, luego encuentran su interpretación a través de los comités. Cada uno de los tratados de Naciones Unidas tiene un órgano de tratado llamado comité, que está compuesto por expertos que son elegidos por su experiencia y son propuestos por los estados en forma regional y siguiendo ciertos lineamientos de... Cuestiones de distribución geográfica, de género, eh, de experiencia, de, de temáticas. Esos comités se conforman, se duran, los miembros duran una cantidad de periodos y las funciones de estos comités es, básicamente son tres. Reciben información, reciben reportes periódicos cada cinco años de los estados, lo cual determina una audiencia con el estado y una cantidad de recomendaciones que se le hace para cumplir con el tratado. Es, reciben la mayoría de ellos comunicaciones individuales por parte de la sociedad civil o de personas en caso de que haya una violación de las normativas del tratado y por lo tanto se hace llegar a, a estos comités que funcionan operativamente, administrativamente en Ginebra a través del Secretariado del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y una tercera función muy importante, que es esta que ven ahora, que son la adopción de observaciones generales o General comments ¿Qué hacen los comités a través de estos? es Tratan de articular en forma más clara... Qué quiere decir el artículo tal del tratado, como ustedes pueden ver ahí, artículo 11 del, del, del, de, de, eh, del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Convenant en inglés, artículo 12 del de mismo. Entonces van tratando de reglamentar, de darle una mayor especificidad a los artículos de cada tratado. Por ejemplo, si ustedes miran al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que interpreta y controla el cumplimiento del de Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el, el número 12, que ya tiene muchos años, en ese, que hablaba sobre alimentación adecuada, ya empieza muy, muy brevemente y muy eh, escuetamente, ya en ese viejo comentario general, ya decía algunas cosas sobre el tema de alimentación, alimentos mal sanos y el rol de la industria, pero era muy, muy suave se enfocaba mucho más en la obligación del Estado, en el tema de la distribución de la tierra, en el tema del de, de acceso a los cultivos, en el tema de la cadena alimentaria, pero no tanto sobre el rol del Estado. En el comentario general número 14, que es como un poco la, el comentario más importante y de mucha utilización inclusive dentro de OPS, porque es el que desglosa qué es el derecho al más alto nivel posible de salud, ahí vamos a encontrar algunas menciones más y, al, y un poquito más de elaboración pero tuvieron que pasar muchos años para llegar al comentario general número 24. Es decir, miren, pasaron del 12 al 24, 12 comentarios generales. Eso significa muchos años. Para que el, recién el comité haga un comentario general específico sobre el cumplimiento del de el, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de la industria, por parte de los negocios. No es solo sobre el tema de alimentación, no es solo sobre, sobre, sobre el tema de alcohol y sobre alimentos mal sanos y sobre tabaco, es sobre todo los derechos económicos y culturales. Ahí también se habla de la educación privada, ahí se habla de los temas culturales, el acceso a, a los bienes artísticos, ahí se habla, de, eh, se habla de la propiedad privada, se habla del copyright, o sea, de las patentes, pero ya acá se trata, y vamos a verlo después en algunos párrafos, el tema del rol de la industria alimenticia, el rol de la industria de la bebida y el rol de la industria tabacalera respecto a los derechos. Pasamos al, al próximo. Lo mismo pasa con el Comité de los Derechos Unidas. Elijo estos dos comités porque son los que más han hecho este, este paso desde cuestiones generales a específicamente, y de hecho son los, los, únicos, los dos únicos comités de todos los comités que existen de órganos de tratados en naciones Unidas, que han llegado a tener un comentario general específico sobre el impacto o sobre el rol de la industria en los derechos de las personas. Fíjense que aquí tenemos, en 2003, tenemos el primero que menciona algo sobre el rol de la industria cuando habla de las medidas de implementación de la Comisión de los Derechos Niños. En 2013, en el de interés superior del niño, hay también una me mención al sector privado. En el 2013 en el de salud, se empieza a hablar un poco más sobre el rol de la industria, el tema de los alimentos mal sanos, el tema del alcohol y el tema del tabaco. Y aparece el 16, también de la mano con el, con, con el de salud. Pero 10 años después del primero, del 5, hablando del rol de la industria y el rol de la comunidad de negocios en el cumplimiento de los derechos de la niñez. Pasamos al próximo. Algunas cuestiones, no vamos a leerlo todo, pero fíjense algunas cuestiones del comentario general 24 del Comité de Derechos Económicos, sociales y Culturales, que nos dice, algunos de los párrafos, algunas de las cuestiones que se pueden extraer como principales, que nos dice acerca de cuál es el rol de la industria. Primero, hay una expectativa bajo los estándares internacionales para que la industria, para que las corporaciones, para que aquellos que están en el mundo privado de los negocios, cumplan con los derechos de, del pacto. Dice que esto no depende de que exista o no exista el ámbito legislativo. Pero claro, si no hay, un, si no hay una legislación o no hay algún tipo de eh, implementación de esos principios a nivel doméstico, ¿quién le hace cumplir realmente a, a las industrias su, eh, estas obligaciones. Si son locales, de la única forma que se las puede hacer cumplir es a, es a través de la institucionalidad local. Si son transnacionales, el tema se complejiza en, el, en cuestión de, si uno depende de la legislación de cada país y uno le puede hacer cumplir esas normativas a su franquicia o a su eh, eh, eh, sucursal local o si esto depende, esto pasa mucho a nivel de tax, por ejemplo, a nivel de impuestos, o si esto depende a de dónde está instalado el centro de actividad de esa empresa eh, y, y, o su residencia fiscal. Entonces, digo, muchas, estos casos se complejiza y también la arquitectura, sobre todo transnacional, de muchas industrias se ha complejizado y en parte esa complejización implica probablemente algún tipo de eh, eh, evasión o un tipo de ilusión impositiva y también en materia de cumplimiento normativo. Especialmente, el comité en este comité general número 24, nos recuerda, ¿se acuerdan la primera diapositiva, la segunda diapositiva que estaba señalada en rojo? Que la obligación de proteger implica que los estados, cuando dice state parties son los estados partes, los estados que ratificaron este pacto de derechos económicos, civiles y culturales, eh, eh, deben prevenir efectivamente las infracciones a los derechos económicos, sociales y culturales en, el, en las actividades de los negocios. ¿Qué es, ¿Y qué significa prevenir efectivamente? Significa establecer la legislación y reglamentación adecuada, pero al mismo tiempo es implementar y sancionar en caso de que no se cumpla con esa legislación y reglamentación adecuada. En el párrafo siguiente, eso lo pueden ver, adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y educacionales. Y acá parece muy interesante el tema del, del derecho y el acceso a la información y información adecuada por parte de la población, para asegurar esta protección. Y menciona como ejemplos, obviamente, el tema de, de las regulaciones que ya existen en materia de marketing y de publicidad, básicamente, sobre todo con el, el, la Convención Marco sobre el Tabaco y sobre el Código Internacional sobre Sustitutos a, a la Lactancia Materna, que son nuestros dos principales ejemplos en materia de regulación con un tratado, eh, o con un código como, el, como el, el, el original código de la década del 80 en materia de su de leche materna que nos permite de alguna forma eh, eh, tenerlos como modelos en materia de eh, avanzar sobre cuestiones de alimentación o cuestiones de alimentación para para nada eso a, o interpretarlo en materia de alcohol pasamos a la próxima por favor. el comité de los derechos de niños también ha hecho en forma similar a la del comité de derechos económicos sociales y culturales eh, eh, referencia específica a, esta, a este tipo de industria y, y fíjense que es muy interesante yo uso mucho este, este slide porque una de las cosas que me ha gustado sobre el Comité de los Derechos del Niño es que el tema del marketing y fíjense ustedes lo pueden ver en, en la diapositiva y lo, lo digo en español por la duda porque está en inglés para aquellos que no lo puedan leer en inglés el Comité de los Derechos del Niño está diciendo específicamente que el marketing de productos destinados a niños o dirigidos a niños como Acuérdense que digo por el tema de cigarrillos. Acuérdense que cuando el comité habla de children está hablando de hasta 18 años. Con lo cual esto, esto, esto abarca esto abarca el concepto también de adolescencia y juventud. Vamos ¿Sí? la definición de adolescencia depende, una la toman de 10 a 18, otro juventud la toman de 15 a 24. Digo esto abarca también la parte de adolescencia la, y la primera etapa de la juventud. Entonces el marketing a niños y adolescentes y jóvenes de cigarrillos y alcohol cómo eh, comidas y bebidas eh, saturadas, eh, de grasas saturadas, transfat, fat, eh, azúcar, sal, aditivos, tienen un impacto en su salud. Y acá está la parte importante. Y la relaciona con el artículo 6. ¿Y por qué digo que es importante que lo relaciona con el artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño? La Convención de los Derechos Niño tiene varios artículos, eh, pero tradicionalmente se identifican cuatro artículos de esa convención como los principios rectores de la convención el derecho a ser escuchado, el no ser discriminado, el interés superior del niño y el derecho a la vida, desarrollo y supervivencia, que es este artículo 6. Que el comité haya ligado el tema de marketing y de publicidad que puede inducir a los niños y a los adolescentes a consumir productos que pueden ser dañinos a su salud, y que esto esté ligado al artículo 6, significa que el comité le ha dado una mayor importancia y lo ha ligado a uno de los principios rectores, lo cual, esto le levanta la jerarquía a esta discusión en la consideración del comité y en los estándares que el comité nos está dando para interpretar y para guiar a los estados también en la adopción de legislación, regulaciones e implementación. Si ustedes leen el artículo 6 de la Convención, redactado en la década del 80, no dice nada de este tema. Es un artículo que habla sobre la protección del derecho a la vida, el desarrollo, la protección de los derechos pero que el comité ligue este tema del marketing de estos productos al, al artículo 6, nos pone esto en un escalón superior, nos pone esto en la posibilidad de lograr mucho más estos tipos de argumentos. ¿Sí? entonces Y después aparece una, un lenguaje similar al de Comité de Derechos Económicos, sociales y culturales en materia de regulación, en materia de monitoreo de todo lo que es la actividad de publicidad y de marketing. Y otra vez hace igual que el comité, prácticamente un, un párrafo muy similar y lo relaciona con la Convención Marco de Tabaco y con el Código de Marketing de sustituto de la Leche Matada. Pasamos al, al próximo. Eh, fíjense que acá el comité nos, nos da un, algunos estándares muy interesantes. Primero, eh, hace una distinción que es importante que hagamos, porque esto se viene discutiendo en el derecho internacional hace mucho tiempo. Cuando hablamos de sector privado o cuando hablamos de actividad empresarial, tenemos que tener un, un, un, una nota al pie porque puede haber industrias en donde el Estado es partícipe de esa industria. Sea porque es, es controlada por el Estado o porque el Estado tiene algún tipo de voto mayoritario o algo. Entonces, ¿qué es? son estos casos de industrias privadas mezcladas Estado-Sector Estado, Estado eh, eh, sector privado. Si la industria tiene participación del Estado, esto ocurre, por ejemplo, muy comúnmente en petróleo, por ejemplo, o en, en medios de transporte. Pero si se trata, por ejemplo, de industria tabacalera o de bebidas o demás, donde el Estado tiene algún tipo de participación, sea porque puede, tiene capacidad de decisión, porque participa del directorio, porque tiene acciones, porque es una industria estatal con participación privada. En ese caso, la aplicación de los estándares de derechos humanos es mucho más directa, porque ya no es solamente regulación del Estado del sector privado, es el Estado tiene que cumplir en forma efectiva y en forma directa los tratados de derechos humanos y por lo tanto las obligaciones también en materia de prevención de marketing o publicidad perjudicial para la niñas. Entonces, en ese caso, la presión es totalmente directa. El Estado estaría incumpliendo en forma directa con sus obligaciones si se trata de una industria que tiene algún tipo de participación estatal en, en su composición del directorio o acciones, etc. Con respecto a la regulación de la industria, que ya es totalmente privada, volvemos al mismo concepto. Tiene que haber un ambiente regulatorio, legislativo, regulatorio y de monitoreo para el cumplimiento efectivo. Si el Estado no cumple con ese esa progresiva reglamentación y adopción de legislación y de implementación, el Estado podría ser considerado que está en violación, de, en infracción y en violación de, el, sea el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la Comisión de los Derechos Humanos. Basados en estas interpretaciones que viene haciendo el comité y por las cuales el comité, además, lo va, lo, lo bate, lo va a, a evaluar al Estado cuando a, los estados, a cada uno de los estados le toca presentar sus reportes y e ir a la audiencia pública con los comités, para explicar qué progreso han hecho en materia de, eh, de estos temas. Si sí es importante para aquellos eh, eh, que trabajan en, en, en, sea en los programas o las diferentes agencias de Naciones Unidas, sea en la sociedad civil o en los mismos estados, que cuando, hay el, cuando se establece el diálogo con los comités y el intercambio de informes y de recomendaciones, todo esto es, esto, esto es público. Y todo esto se puede seguir y además se pueden presentar informes y se pueden presentar solicitudes. Y esto, digo, es importante porque ya hemos visto en el pasado, en muchos casos, cuando hay una actividad, por ejemplo, en tabaco se ha visto, cuando hay una actividad donde se presentan informes al comité sobre ciertas preocupaciones, porque cierto Estado no ha avanzado todavía en su reglamentación o en una adopción de un marco legislativo, eso ha ayudado al comité a considerar y a, y a emitir una recomendación a ese Estado para que avance o para que apruebe la ley que está pendiente, etcétera, etcétera. Y esto ayuda a poder elaborar y esto ayuda a poder avanzar en reglamentaciones y legislaciones que regule la actividad industrial y la actividad de las empresas en estos temas que estamos hablando. Pasamos al próximo. Este es, un, este, este es un, eh, un párrafo que yo rescato específicamente porque es realmente fuerte, porque es muy efectivo y porque es muy directo. Lo que dice básicamente, lo traduzco además, dice que un Estado va a estar en violación o va a romper sus obligaciones bajo la Comisión de los Derechos Niños cuando, falla en respetar, proteger y, eh, y cumplir, pero acá está la palabra proteger, los derechos del niño en relación a las actividades empresarias y las operaciones de las, de las corporaciones o de la industria que pueden impactar en la niña. Esto, esto, es una, esto es una de las frases más claras, más explícitas y más directas en materia de la responsabilidad del Estado por la actividad empresarial en materia de derechos del niño. Y por eso la rescato, porque es claramente la más dura, la más fuerte que tenemos en todos los estándares de derechos humanos que se han desarrollado. Pasamos al próximo. Eh, antes de terminar y pasar a las preguntas y el diálogo, no quiero dejar de, de, de desarrollar una, un, una cuestión que es importante. La industria en estos años ha sido inteligente en también desarrollar argumentos de derechos humanos para contrarrestar muchas de las regulaciones que se han ido avanzando. Por eso lo titulamos esto tensión o human rights tension, porque claro, los derechos humanos constantemente hay un tema de balance. ¿Eh? Eh, yo puedo decir, yo tengo un derecho a, pero otro me dice, pero yo también tengo el derecho a. Entonces, esto lo podemos saber en muchísimos ejemplos. Por ejemplo, hay gente que dice, a ver, si en un país, por ejemplo, hay el derecho a huelga, sí, yo tengo el derecho a huelga, pero corto una calle y otra gente dice, no, pero yo tengo el derecho a transitar. Eh, y le puedo dar millones de ejemplos de cómo constantemente tenemos tensiones entre los derechos, pero algunos derechos pueden prevalecer sobre otros, más que nada no porque los derechos tengan jerarquías, sino porque la cuestión en juego prevalece. Entonces, ¿qué dice generalmente la industria? Que cuando yo regulo excesivamente o cuando yo regulo la actividad o regulo el marketing, lo que estoy haciendo es privando a las personas de su autonomía personal. Entonces, que estoy violando su derecho personal a la autonomía y a la libertad, a la libertad de expresión, al acceso a la información, porque dicen que al estar cubartando la posibilidad de, de, de publicitar sus productos, esa información no le está llegando a parte de la población. O, por ejemplo, esto es un argumento que se ha usado mucho con el tabaco, cuando no le permito eh, fumar en un espacio cerrado, le, lo estoy obligando a, o no le estoy dejando ejercer un derecho de y su autonomía porque no le permito fumar en ningún lugar cerrado y lo estoy obligando a fumar en condiciones, no sé, eh, eh, eh, muy desventajosas, por ejemplo, no sé, porque hace mucho frío afuera, está lloviendo y está en un restaurante y tiene que salir afuera porque está lloviendo, entonces tiene que elegir entre estar en el restaurante o irse porque quiere fumar. Este tipo de argumentos vienen desde hace mucho tiempo. No solo se hacen a nivel internacional, sino que ha habido litigio en muchos países para pelear determinaciones, por ejemplo, cuando, yo ahora no tanto, pero al principio, sobre todo, cuando se avanzó mucho en el tema de prohibición de fumar en espacios cerrados, había, hubo mucho litigio de asociaciones de personas, de personas privadas, de restaurantes y demás, contra este tipo de medidas. Ahora, acá hay, hay que aclarar varias cosas. Primero, en materia de derechos, en este balance de derechos. Primero, acá no está, pero lo aclaro al principio. En materia de niñez y adolescencia, el interés superior del niño es el que prevalece ante cualquier otra cuestión de balance de derechos. Entonces, eh, el interés superior del niño, el comité ya lo ha ligado al artículo 6 y que todo lo que tiene que ver con el marketing de productos que pueden ser perjudiciales a la salud, está ligado con el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Por lo tanto, en materia de niñez y adolescencia, la discusión no tiene más discusión prevalece absolutamente el interés superior del niño, su salud, su vida y su desarrollo por sobre cualquier otra consideración que pueda tener el ámbito de las empresas y cualquier consideración sobre autonomía personal. El niño tiene derecho a ser protegido en su salud. Y se acaba esa discusión en ese sentido. Y todo tipo de marketing que lo induzca al consumo y que lo trate de engañar para producir el consumo a través de atracciones de juguetes y demás cosas, claramente viola, viola los derechos del niño. Ahí no hay ningún tipo de... En materia de adultos, Veamos la comparación entre esta tensión de lo que dicen la, las empresas y algunas, puede haber muchos más argumentos, de las cuestiones que puse abajo, abajo de ese bat and wrong. Primero, no se está interfiriendo con la actividad económica en sí de comprar, producir o vender, sino con el, el tipo, de, con el tratar de atraer a través de diferentes tipos de, de propagandas o de marketing que tratan de generar una, una necesidad o tratan de, de, de, de inducir a un consumo, pero no a la actividad económica en sí. Por tanto que eh, no, no se está restringiendo la autonomía del consumo, no se está restringiendo la posibilidad de acceder al consumo, sino simplemente lo que se está haciendo es equivaler y más. Y segundo, que es muy importante, las restricciones en materia de publicidad no pueden ser comparadas con el concepto fundamental, que es un derecho fundamental de la libertad de expresión. La libertad de expresión es, un, es una doble vía en donde yo puedo escuchar, acceder a información, pero también puedo expresar y puedo influir. Y está realmente relacionada con mis derechos políticos y civiles, pero la libertad de expresión no está relacionada con alguien que me, me genera un, un, una publicidad en la cual yo solo la consumo y la veo, en la cual no tengo ninguna capacidad de decisión y que además esa publicidad claramente, además a través de los expertos está totalmente probado, lo que trata de generar o inducir conductas a partir de ciertas cuestiones atractivas e inclusive en muchos casos generando información que no necesariamente o por lo menos es confusa, ambigua o en algunos casos incluso no es real en términos de si el producto es o no perjudicial a la salud. Y por último, el derecho a la salud como un, como un bien colectivo es obviamente mucho más importante que los posibles intereses de el, el ámbito empresarial. Si algún ejemplo, eh, si bien este tema no tiene nada que ver o, o, o no lo estamos, no está ligado directamente con la situación especial que estamos viviendo hoy en materia de pandemia, pero si alguna duda hay de la importancia que tiene el derecho a la salud, lo podemos ver hoy en el contexto de la pandemia de COVID-19, en donde para proteger el derecho colectivo a la salud se ha tenido que tomar medidas muy duras en materia de distanciamiento social, que afectan ciertos derechos, pero que se hace justamente en nombre de esa protección mayor a un interés mucho mayor que es la salud colectiva de la población. Entonces, claramente no es suficiente el argumento que ha utilizado normalmente la industria de libertad de expresión o de acceso a la información por sobre un argumento de protección de la salud de la, de individual y colectiva de la población. Eh, con esto termino y estoy eh, disponible para preguntas. Diálogos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno. Fue una excelente, excelente pre, eh, ponencia suya, muy clara. Y espero que la gente tenga preguntas, comentarios y abro para que las hagan. para estimular un... Ah, Aldo Dománico, por favor. Tiene la palabra. Hay que... Eh, sacar poner activo el micrófono. Adelante con la Aldo, no sé. Si... Hola, hola, hola. Perfecto. Buenas tardes. Sí. Bueno, un gusto. De, de ya, muchas gracias por la participación. Un gusto escuchar al doctor Keller por la Getty. Este, Ambos estamos un poco más canosos. Este, Así es. Lo que a mí me interesa es discutir o pensar. ¿Cómo hacer para frenar lo transnacional, lo transnacional eh, con la capacidad de cada uno de los, de los estados en términos de publicidad? Eh, esa es una variable muy compleja, que, que, no, que los estados nacionales no tenemos la capacidad para hacer eso. Eh, por eso quería charlar un poco sobre este tema, muchas gracias y alejandro sí aldo aldo muchas gracias y es cierto lo de las canas <ríe> en, en mi caso yo, te, yo no, te, no, no te veo pero pero pero tomo tu palabra eh, a ver dos dos aspectos a mirar uno lo, los estados pueden cumplir dos roles un, un rol es los estados eh, cuando en, en su función internacional, en los, en, en los foros internacionales, en los aspectos regulatorios internacionales, tiene la posibilidad de avanzar en cuestiones conjuntas con otros estados y fortalecer marcos internacionales o recomendaciones, como lo han hecho, por ejemplo, en materia de tratados, en materia de resoluciones en la OPS o en los diferentes organismos o foros en los que está esta posibilidad. Ahora, es cierto que el ámbito sobre todo de las transnacionales o... Eh, es complejo regular en algunos aspectos. Uno de los más claros, pues os daba el ejemplo, es el tema impositivo. Es decir, ustedes saben que hay maniobras donde, eh, donde las ganancias se reportan en la isla tal, pero en el país donde está presente no reporta ganancias o se reporta pérdidas por préstamos que hacen internos y demás. Ahora, la publicidad es absolutamente doméstica. Es decir, yo no podré regular, yo no podré regular cuando una persona viaja y ve la publicidad en otro país. Pero, pero lo que se transmite en el aire, sea por vía cable o sea por vía, por vía del, de la televisión habitual o por cualquier vía, sí la puede lo Entonces, las regulaciones y reglamentaciones de cómo tiene que operar esa empresa, aunque sea multinacional, a nivel doméstico, en sus relaciones laborales, en sus relaciones con el medio ambiente, en su modo de producción y en su relación con la comunidad, mensajes tipo de eventos que hace? Sponsorización de, de, de ámbitos deportivos. Digo, el tema del alcohol con los ámbitos deportivos es un viejo tema, si no se los voy a explicar a muchos de ustedes que están trabajando en esto, pero, pero a ver, el tema de la cerveza relacionada con el fútbol es un, es un tema muy claro, sí. de, por ejemplo, de, de tratar de llegar a un ámbito de la población, sobre todo joven, eh, tratando de transmitir. Eh, la cerveza puede tener algún tipo de, de efecto o... o o función con el ámbito deportivo, cuando es exactamente lo contrario. Entonces, digo, ese tipo de regulación, si puede sponsorizar si puede la camiseta de un club de fútbol, si puede hacer propaganda durante los partidos de fútbol, si puede eh, hacer un evento y promocionar, bajo la excusa de otra cosa, alguna actividad deportiva, eh, eh, campeonatos juveniles, digo, todo este tipo de cosas sí pueden ser reguladas en forma local. Y obviamente para eso se necesita un marco, un marco reglamentario, jurídico, legal o reglamentario. Eh, eh, eh, adecuado, se necesita da, darle y darle las, las posibilidades, darle las, el poder y el mandato a una entidad dentro del Ministerio de Salud o dentro, o, o autárquica, depende de cada país, para que pueda hacer ese control y también tener previsto sanciones que sean realmente dolorosas, porque este es el otro tema, es decir, si las sanciones son puramente económicas y no están actualizadas, muchas veces la empresa prefiere poner al aire un aviso o, o algún tipo de actividad durante una semana, con eso logra su efecto, y después paga una multa que no le significa nada en el, en el océano de consumo que le generó ese tipo de polémica o publicidad. Entonces, yo creo que sí se puede hacer mucho a nivel de mar de restricción de marketing y de publicidad dentro de un país, porque eso está totalmente regulado por leyes de medios y por los, los ámbitos. ¿ya? Pero acá sí es importante también una relación de, de discusión, y una relación entre el ámbito de aquellos de, que están en el ámbito sanitario y de la salud y de la regulación también de alimentos y bebidas con los medios de comunicación y a través de una ley de medios adecuada. Ok, uh, tenemos uh, uh, Giselle Amador, por favor. Ahora, ¿me escucha? Sí, sí muy bien. Bueno, eh, muchas gracias, doctor Alejandro. Estuvo muy interesante su presentación. Eh, yo tengo un, una, una pregunta que es más a la práctica. En Costa Rica hay una regulación importante de la venta de alcohol. Eh, los eh, los congresistas, los diputados hicieron un cambio hace unos cinco años eh, tratando de liberar más alcohol. Eh, control de la publicidad y otros controles que existían, eh, sin embargo todavía está está eh, en uso y se está aplicando. En la situación principal es que con la crisis económica los productores de bebidas alcohólicas hablan que no pueden mantener sus empresas como tales y que tiene que liberarse esas prohibiciones. Y en este momento ya hay una propuesta para que en el deporte se pueda anunciar la cerveza, que es el, el producto que principalmente. Eh, uno como, yo yo ya no estoy trabajando, estoy jubilada, pero yo dentro del Ministerio de Salud hice todo lo posible eh, para que esto se lograra aplicar. Eh, sin embargo, bueno, pues me costó incluso el puesto en algún momento eh, debido a que eh, la presión no solo de la empresa, sino también de los, eh, de los ministros que tienen que ver con la parte económica fue eh, enorme. Entonces, ¿qué estrategias se pueden lograr con, con, con una situación que es bastante difícil? Gracias. Muchas, muchas gracias por, por la pregunta. Eh, a ver, las empresas siempre van a buscar algún tipo de, de excusa para eh, poder saltear o relajar lo que tiene que ver con reglamentaciones y regulaciones eh, en materia de publicidad. Y, y esto lo que marca es cuán importante es el tema de la publicidad. Porque fíjense que son, hay dos discursos como que se encuentran. Por un lado, tratan de disminuir la importancia de la publicidad como, como, como eh, eh, generadora de consumo. Cuando, cuando, cuando establecen estas, estas discusiones que yo mencionaba antes y que dicen que el tema de la publicidad y el marketing en realidad es un tema de acceso a la información, en realidad es este mismo argumento que ahora, por ejemplo, elaboran en Costa Rica, lo que hacen es, eh, es desmentir. esto A ver, si una persona quiere consumir, eh, no, no necesita de la publicidad o del marketing para consumir. En cambio, lo que están diciendo es que a través del, de la publicidad masiva y del marketing masivo, ellos logran subir el consumo, o sea, logran inducir el consumo. Entonces, este tipo de argumentos que están utilizando son los que nos demuestran la importancia de mantener las restricciones y las regulaciones en materia de publicidad y marketing. porque lo que hacen es inducir a un consumo que quizás ese consumo no se hubiera producido sin esa publicidad? Obviamente, todas las industrias, y esto lo, saben, lo sabemos todos, todas las industrias, todas las actividades, sean más grandes o más chicas, están seriamente afectadas por una situación tan extraordinaria como es la pandemia que estamos viviendo. No, no veo ninguna, sinceramente, no veo ninguna razón, además de todas las medidas que ya hablamos, y además de, de que sería totalmente contraproducente en una situación de pandemia donde las personas tienen que mantenerse más saludables que nunca, si tratar en lo posible, dentro de la situación económica se nos permita, el consumir productos lo más sanos posibles, para que se pueda mantener en una situación donde probablemente haya restricción de ejercicios, no todo el mundo va a poder ejercitarse en aquellos países que tienen medidas de distanciamiento social más, más duras, entonces, donde justamente todo el consumo de bebidas alcohólicas o el consumo de productos altamente elaborados y con altos niveles de azúcar y sal, y, y sal son más perjudiciales que nunca porque no tiene esta otra contraparte. Más que nunca, se tiene que mantener estas medidas eh, y no veo ninguna razón para interrumpirlas, más allá que insisto que creo que este es un perfecto ejemplo el que usted nos, nos, nos trae de demostrar que sí, las actividades de marketing y de publicidad generan un consumo excesivo y un consumo adicional de alcohol u otros productos que no son buenos para la salud. Gracias. Y voy a pasar algunas del chat y respondes una, una sola vez. Eh, Gustavo Flores, eh, Quería preguntar las normas internacionales que establecen orientaciones para el desarrollo de normativas nacionales en relación a la producción de alcohol. Eh, otra que nos llegó privada, quería preguntar las normas, eh, no, disculpe, esa es la misma. La comunidad, eh, en la comunidad hay una cultura que beber alcohol es sinónimo de alegría, pero qué hacer cuando se intenta rehabilitar a los jóvenes, cuando los centros de rehabilitación son muy costosos para muchas familias y no hay cent centros accesibles, en costos que rehabiliten adecuadamente a los jóvenes de la adicción. Y se han visto varios casos de centros de rehabilitación clandestina. Y... Uh, la última eh, si en una tienda le venden cerveza a un menor de edad y me, es un comentario en México hay sanciones eh, económicas y si eh, se si, si, si cree que el aumento de consumo de alcohol en niños y adolescentes tiene que ver con la violación de los derechos y pactos por parte de empresas o la no toma de, de las medidas por los estados después pasa a otros eh, a, a, a, a ver, todo es, todo es una cadena, eh, no, no hay y es multicausal. Primero, y, y esto, y, y esto es, es aplicable a cualquier, a cualquiera de los temas que podamos ver en materia de alimentación, bebidas o inclusive tabaco. El, lo que el marketing, lo que históricamente durante décadas, sea a través del marketing directo o el marketing indirecto. Y cuando yo hablo de marketing indirecto, hablo de eventos, hablo de películas. Lo que, lo que se ha logrado a través de años es generar mensajes. Entonces, los mensajes en materia, eh, históricamente o tradicionalmente, hoy menos, pero todavía hay formas indirectas, por ejemplo, a través de películas. Eh, nos, los mensajes en la propaganda y la publicidad nos ha dicho durante años que consumir alcohol, consumir tabaco y consumir cierto tipo de comidas nos da alegría, nos hace más atractivos. Eh, eh, los mensajes, además, en general, sobre todo los de tabaco y, y creo que los de alcohol también en cierta medida son, transmiten otro tipo de mensajes muy complejos en materia, por ejemplo, de perspectiva de género, porque generalmente si ustedes piensan en las viejas propagandas de tabaco, la imagen era una imagen realmente patriarcal, masculina y que el, el tabaco mágicamente le iba a traer eh, un, un modelo de, de mujeres mujeres muy atractivas y además eh, autos de último modelo y otro tipo de cuestiones y, y en un paisaje muy así el ciego. Entonces, lo que se está trabajando es en un mensaje que no tiene nada que ver con el producto en sí mismo y que, y que es que es, esto te hace más cool, esto te hace más importante, esto te hace más atractivo. Insisto, además, con esta cuestión de género que generalmente estaba dirigido a, a, a una parte de la población. Después, esto en algunos casos fue cambiando y ya hay, hay, hay mensajes que apuntan a, a, a, a la mujer, al hombre y demás. Pero, pero, digo, hay diferentes tipos de mensajes que no tienen nada que ver con el producto pero que lo que hacen es generar una necesidad del producto, porque el producto pasa a tener algún estatus social. Por supuesto, con lo que ha pasado, por ejemplo, con el tabaco, de a poco, el tabaco, sea por el aumento del costo de la compra del tabaco en algunos países, no en todos, a través de los impuestos, sea por que desaparece esa publicidad directa, sea porque la imagen de las personas fumando bajo la nieve, porque tiene que salir del restaurante, pasa a ser una imagen casi eh, poco atractiva, de a poco con el tabaco se ha logrado, no en todos los países, no en todos, no, no quiero generalizar porque esto no es en todos lados igual, se ha logrado que el consumo de, del tabaco no sea tan cool. Ese fue el intento de los vaporizadores, es decir, todo el tema del vaping ha tenido que ver con hacerlo ahora cool, con diferentes colores, diferentes sabores, es, decir, es hacerlo otra vez como una necesidad. Con el alcohol lo que ha pasado es que todavía ese proceso, y en esto Maristela puede hablar mucho más que yo, pero digo, dando mis observaciones... En este proceso, el alcohol todavía sigue teniendo una imagen de ser socialmente aceptable. Entonces, es mucho más difícil su, su, eh, construir mensajes porque todavía hay muchas formas que el marketing y que las mismas formas de verlos en series, películas y demás, lo, lo hace parte de nuestros hábitos, lo hace parte de, de, de hábitos sociales, lo hace parte de ser eh, espacios que tienen que ver con el placer. Entonces, esto lo complejiza. Si esto lo transmitimos a las poblaciones más jóvenes, lo que estamos haciendo es tratar, estamos operando en su forma de pensamiento y le estamos diciendo que si querés pertenecer a esta sociedad, si querés transformarte en adulto, tenés que consumir. Y esto además genera otras situaciones que consumos excesivos y demás. Eh, y esto lo uno también al tema de la disponibilidad. Además de el generar la necesidad del consumo a través de estos modelos o a través de estos deber, estos deber ser, yo... Le, se, lo, se, lo, se lo posibilito en las discotecas, se lo posibilito en, lo, en, en, en, en diferentes lugares que expenden estas cuestiones, que en muchos países está prohibido ese expendio, ¿sí? porque de hecho, en la mayoría de los lugares nocturnos está prohibido que, que, que acudan menores de edad, y en la mayoría de los lugares se prohíbe la venta de alcohol después de una hora, pero claro, acá viene el tema no solo de la regulación, viene el tema del monitoreo. ¿sí? En ese sentido, los estados tienen que realmente monitorear que esto se cumpla, y las sanciones no es solamente al pequeño restaurancito, al pequeño kiosco, al pequeño lugar en el que lo está vendiendo de forma ilegal, sino también al tema de la distribución y al tema de la producción. Es decir, tiene que haber algún tipo de control de cómo se está haciendo y también en materia de precios y en materia de impuestos, porque de alguna forma con todas estas medidas uno va logrando que sea más difícil el, el consumo. Pero hay que apuntar a otros lugares porque también en materia de juventud Muchas veces el consumo no es a productos de más alto nivel ni, de, ni, ni, ni, ni, ni más onerosos, sino a otros productos de alcohol, derivados y cosas que, que se hacen en algunos lugares para que los jóvenes sigan consumiendo y terminan consumiendo productos de, de muy mala calidad y muy, y muy riesgosos. Con lo cual, hay que mirar también esos consumos más informales y esas, y esas formas de venta más informales en lo que hay que básicamente es establecer medidas de monitoreo. Lo mismo que con el tema de... Eh, eh, el permitir el acceso de jóvenes menores de 18 años a ámbitos eh, que, en, que la ley hace mucho tiempo que regula que no pueden estar, discotecas, etcétera, y donde el consumo de alcohol y otros productos como estupefacientes y demás son bastante comunes. Entonces, acá aparece un tema no solamente de regulación, sino un tema también de implementación, que en muchos casos no, no, no se cumple o no se cumple su totalidad o no llega la totalidad del territorio. Ok, eh, tenemos eh, que analizar entonces hay dos preguntas que, que son eh, relacionadas y eh, les voy a pasar. Una es, eh, ¿qué piensa eh, del acuerdo de la OMS con FIFA, con la FIFA, en que no se puso ningún condicionamiento al sponsoreo de bebidas alcohólicas y de productos procesada a los torneos internacionales y la otra es sobre eh, cómo podrían proceder los estados nacionales cuando los acuerdos de patrocinio se realizan entre las empresas y las federaciones deportivas internacionales Por ejemplo el mundial de fútbol en brasil y una la publicidad de una marca de cerveza uh -huh. a, a, a ver eh... No, no, no conozco los, la verdad que no conozco los detalles del acuerdo entre la OMS y la FIFA, pero si, si no hay ningún tipo de condicionamiento, es un tema realmente para, para ver. Eh, eh, desconoz, desconozco los términos del acuerdo, si ha habido algún tipo de diálogo en ese sentido, la verdad que no. no. Sería bueno pensar que debería, debería haberlo, pero la verdad que desconozco el acuerdo. con respecto a las transmisiones más internacionales, y donde obviamente cuando uno capta la transmisión... Y, y si un equipo de fútbol tiene una sponsorización de un, producto, de un producto que no debería en su camiseta o con respecto a los carteles, en los estadios de fútbol, por ejemplo, esto pasa mucho. Por ejemplo, yo antes, antes de estar aquí en Washington con OPS eh, viví varios años en España y uno de los temas con España que está muy discutido también es eh, a, prácticamente ha sido masivo la, la irrupción de las agencias de apuestas en el fútbol español. De hecho, en un momento, las principales, sobre todo el Real Madrid, pero otros los principales equipos españoles, tienen camisetas, en sus camisetas tienen la, la sponsorización de agencias de apuestas. Y constantemente el bombardeo durante el partido, eh, se ponen constantemente imágenes para que uno apueste. Entonces, esto, esto es un tema, porque el tema de la, la apuesta y el tema de la adicción a, a las apuestas es un tema muy grave. Eh, en materia de televisión internacional, obviamente es mucho más complejo el, el, poder, el poder regularlo, pero ahí hay un rol que se puede cumplir, que es eh, que haya algún tipo de unificación en respecto al rol que cumplen los Estados cuando se sientan a votar y cuando se sientan a negociar los acuerdos en materia, por ejemplo, de la FIFA o de cualquier otro deporte, el rugby, el tenis o cualquier otro deporte. Digo, los Estados tienen sus representaciones ante estos organismos internacionales en materia de deporte. Incluso, en muchos casos, algunos de los estados tienen, cumplen funciones ejecutivas. Presidentes, vicepresidentes, consejeros, son, parte, son miembros del Estado, son representantes de las organizaciones deportivas de cada Estado que se sientan en esos comités ejecutivos. Entonces, el diálogo, el avance del diálogo entre el Ministerio de Salud, funcionarios y, y expertos en materias, en materias sanitarias, con... Estos organismos deportivos, estos representantes que el Estado manda a estos, a estos foros institucionales permitiría de alguna forma tratar de avanzar en este tipo de acuerdos. Es decir, por eso hoy se mencionaba que hay dos roles. Uno es en aquello que está bajo del alcance, que es regular la actividad doméstica, por ejemplo, que el equipo local no tenga sponsorización o que las tradiciones locales no incluyan ningún tipo de publicidad o marketing, en eso es doméstico. En lo internacional, la única forma es justamente el rol que cumple el Estado y cómo se alía con otros Estados en la misma región para llevar un posicionamiento a estas discusiones internacionales y empezar a tomar, por ejemplo, que la, que la FIFA, en el caso del fútbol, eh, tome esto en cuenta. Por supuesto que yo no estoy siendo ingenuo en lo que estoy hablando, por supuesto que acá está en juego mucho dinero. Es decir, la Champions League, que es una de las principales eh, eventos deportivos en, eh, con mayor transmisión a nivel mundial eh, eh, su principal sponsor es una marca de cervezas. es decir, yo no estoy con esto tratando de ser juego pero digo que la única forma de generar esto, como se logró en su momento con el tabaco, es tomar conciencia y avanzar también en materia de alcohol y alimentos. En su momento cuando era tabaco, también decían que los eventos deportivos iban a caer acuérdense que el tabaco era uno de los principales sponsors de la Fórmula 1, y se decía que, es que iba a caer y que nunca más se iba a seguir. Se pudo seguir como se va a poder seguir si también cuartamos el tema del de marketing, la publicidad de alcohol y también de los eventos eh, malsales. Simplemente es una cuestión de cambiar nuestra, nuestra mentalidad y de gradualmente hacer los esfuerzos para que esto suceda. Gracias. Eh, estos temas uh, tienen relación directa con el trabajo que la, uh, el comité ejecutivo de la OEME ha uh, decidido eh, para el programa de alcohol, que y, y es rever uh, toda la información sobre el tema uh, transfrontera, la cuestión del mercadeo a través de que pasa la frontera entre países. La eh, OMS está en un proceso de, de elaborar un, un tipo mundial, está en consulta con eh, muchos actores, eh, expertos, y esto también se va a agregar al nuevo plan mundial de acción que va a ser presentado en el próximo año en la Asamblea Mundial de la Salud. Y creo que va a haber un proceso de consulta también con ONGs y otros actores, los ministerios, sobre el tema y será una oportunidad a los que tienen interés de hacer comentarios, consulta pública, todo esto va a pasar. Es bueno que personas de nuestra región… Están eh, ya atentas a este problema que es eh, realmente eh, no es fácil eh, de resolver si no hay un acuerdo internacional de, o mundial eh, de alguna forma. Y uh, con eso eh, tenemos que eh, cerrar, pero ya también algunos temas eh, tienen que ver con la situación actual de la limitación de alcohol y la pandemia. Y con esto ustedes van a recibir información por correo, por las listas y cuando enviamos también para ustedes la presentación, la, la, uh, la grabación de esta presentación para el próximo uh, seminario que haremos uh, con la OEA, con la CICAD, en el día 20 de mayo. Yo voy a estar presentando sobre alcohol y COVID en la pandemia coronavirus y a una invitación a que todos uh, si sí puedan conectar va a ser en español después eh, ya estamos planeando hacerla en otras lenguas también pero ya hizo con puntos focales del caribe en inglés pero este va a ser en español con la cicado la próxima semana entonces quiero agradecer una vez más Alejandro muchísimas gracias Excelente ponencia. Vamos a enviar la lista. Tuvimos 138 participantes eh, y a todos deseo que se mantengan sanos y seguros en la casa hasta el próximo seminario. Muchas gracias. Saludos. Encerramos.